En esta ocasión vamos a explicar el tema de interpolación de movimiento con guía de movimiento. Para eso vamos a trasladarnos al editor de Flash. Una vez que nos encontramos en el editor de Flash, selecciono eh, de la barra de herramientas un objeto ovalo. Lo coloco aquí. Y eh, previamente a hacer la guía de movimiento lo que defino es convertirlo a un símbolo. Para eso entonces me aseguro que estoy en la herramienta de selección, la señalo el dibujo que previamente he definido, doy clic derecho, le digo convertir en símbolo, le doy el nombre objeto y le digo clic de película. Para que ese símbolo se me convierta en un clic de película. Como ustedes pueden observar, al lado derecho, en la parte inferior de la biblioteca, aparece el símbolo que hemos creado. Ahora voy a insertar la guía de movimiento. Existen dos opciones para eso. La inicialmente es que yo puedo dar clic derecho en la capa que estoy trabajando. Y me aparece un menú donde aparece la opción de añadir movimiento, guía de movimiento. Doy clic ahí y se me inserta la capa de guía de movimiento voy a dar control z para devolverme y poder ver o conocer la otra alternativa en este caso eh, hay un símbolo en la parte inferior de las capas que se llama añ añadir guía de movimiento Os doy clic en él y observen ustedes que de la misma manera se anesa la guía de movimiento estando ya con la guía de movimiento pues ahora lo que voy a hacer es utilizar bien sea la pluma o utilizar el lápiz para realizar la ruta que yo necesito que haya de recorrer este objeto de acuerdo a la necesidad en este caso de la escena o la película voy a coger el lápiz me paro en el centro del objeto que he previamente creado y hago el recorrido con clic sostenido al sitio donde creo que el objeto debe llegar de acuerdo al recorrido que previamente he diseñado como ustedes están observando una vez que he realizado eso necesito ir a los, al fotograma final en cuántos fotograma ese recorrido se debe hacer y para nosotros vamos a definirlo en el fotograma 70 pero para eso para eh, as, antes de hacer eso voy a la guía de movimiento y aseguro que la guía de movimiento va a ser una guía independiente al objeto que estamos trabajando ahora sí voy al fotograma 70 lo señalo doy F6 y una vez que he dado F6, con la herramienta de selección, cojo el objeto y lo coloco en la punta, al final de la punta donde he terminado el recorrido que he definido, con el lápiz. Una vez que eh, he hecho eso, ahora sí voy al fotograma número 1 de la capa, al fotograma número 1 de la capa, con clic derecho, y le digo crear interpolación de movimiento. Y en este caso se ha creado ya la interpolación de movimiento con guía de, movi de movimiento. Observen ustedes que al dar Enter, él inmediatamente hace el recorrido de acuerdo a la guía que previamente he establecido. Ahora, si yo quiero observar que ese recorrido se haga sin la guía, pues doy Control Enter para observar realmente la película. Y observen ustedes que en la película ya no se observa la guía que previamente de movimiento he realizado. Ya se observa solamente el recorrido del objeto sin la guía de movimiento. Ya con esto, con esta explicación, podrán ustedes observar eh, cómo se, se implementa una guía de movimiento en un en una interpolación de movimiento. Espero que este video haya servido para que puedan ustedes más adelante fortalecer esta, esta, este conocimiento... Y nos estaríamos viendo en una próxima.